están Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy les traigo un video muy interesante Porque les traigo un top 5 Sí, top 5 De videos extraños que me he topado por internet ¿Ok? Eh, más que nada en TikTok Porque ustedes saben que pues ahora... Ya no es como que la gente aviente los videos a cualquier red social, sino pues que básicamente se hacen muy bien en TikTok, pero se andan bajando a otras plataformas como Twitter, como Facebook, como así. Entonces, pero bueno, todo se origina por, por no por TikTok. Y es ahí donde yo llego y encuentro estos videos raros. Sobre todo, yo les he dicho, si quieren toparse con videos raros. Eh, anden por TikTok estilo 1, 2 de la mañana más o menos Y les empiezan a salir un montón de cosas Es como si el algoritmo supiera que es de noche Y pues que te vas a asustar Entonces te empiezan a aparecer puros videos de miedo Entonces si les gustan por ahí se pueden eh, topar videos raros. Pero yo aquí ahora les traigo cinco. Muy diferentes uno entre otro. Y tiene que ver mucho con otro video que acabo de grabar. Que no sé si van a ver primero este y después el otro. Eso lo voy a decidir cuando esté editando. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmica paranormal. Y eh, recuerden tener, así como les voy a estar mostrando aquí, la, no, la, sí, la campanita de notificaciones en donde diga todas. Para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Si no, te va a avisar unos y sí, otros, ¿no? y pues cosas así, ¿verdad? Entonces, pónganla así como en todas. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Si ven cosas eh, o algún caso raro o algún video extraño que ustedes quisieran que yo viera o que hablara, etiquétenme. No importa en qué red social, yo ahí lo voy a estar checando o en eh, mi mail que está en la cajita de descripción. ¿Ok? Así que... Pues vamos adelante con estos videos, porque la verdad les digo, uno de otro está muy diferente. Les voy a dar un breve contexto de cada uno y después aparece el video. Así que adelante, María José, vamos con este video. Okay. De hecho, aquí tengo anotado, porque luego se me olvida, porque tengo eh, memoria a corto plazo. Pero bueno, el primer video que vamos a estar viendo es eh, de una persona, aparentemente se trata como de una bruja, una persona que, que realiza pues magia, eh, hechizos y demás, haciendo unas señas en una casa, afuera de una casa. También eh, la persona que, que grabó esto, si se fijan, es una cámara de seguridad, ¿no? Estas que se ponen por fuera para, pues si alguien toca se acerca a la casa o demás, pues tú puedes ver, o sea, 24-7 está streameando la cámara, ¿no? Eh, pues quién es. Entonces esta persona decía que estaba durmiendo y que escuchaba como, como que alguien rezaba y rezaba, entonces se fija y es que alcanza a ver... Que esto estaba pasando afuera O sea, la verdad es que a mí sí me daría terror Más que ver la llorona, más que cualquier otra cosa Captar que una persona está haciendo estas señas en mi casa Y que aparte está haciendo rezos eh, A menos que sea como por protección Pero a mí no se me hace Pero bueno, vamos a ver el video Y bueno, ustedes ya lo vieron. Si algunos de ustedes sabe qué significa como pues lo que estaba haciendo con las manos, eh, pues díganlo en los comentarios, porque realmente ustedes saben que a mí me gustan los temas de brujería y demás, pero mi conocimiento tiene un límite y esto rebasa mi límite. Entonces no, no sabría decir si es algo bueno, si es algo malo, pero sinceramente a mí sí me daría mucho terror ver que alguien va así a mi casa. O sea, como les he dicho... Hay gente muy buena y hay gente muy mala y de verdad hay gente mala que le molesta todo de ti. O sea, aunque no tengas nada que ver con otra persona y eh, va a ser muchas cosas como, pues, porque te vaya mal que esté ese sonido. ¿Lo escuchan? Pero bueno, vámonos al segundo video. Este segundo video es otra cámara de seguridad que hay en el cuarto de eh, una niña, ¿ok? Su familia, bueno, más que nada su mamá, eh, había dicho que su hija ya tenía días, si no es que semanas, quejándose de que algo había en, pues, en su closet. O sea, que decía como que algo para, en el closet y se quejaba mucho del closet. Incluso había días que la niña ya ni siquiera dormía en su cuarto por esta situación de que decía que el closet y que el closet se despertaba a medianoche, les gritaba a sus papás. Entonces, bueno, era una situación extraña. Y esa vez la niña estaba dormida, pero dice que o son sea, unos minutos después de que ocurre esto que vamos a ver en el video, la mamá va a checarla porque la niña como que se despierta y ven que tiene un rasguño así recién hecho en la cara, entonces la mamá checa la cámara para ver pues si la niña estaba, ya saben pues jugando o pues así como que sonámbula, ¿no? Porque puede ser y es que se da cuenta de lo que pasa y le da la razón a la niña de que algo raro había en su closet Así que adelante con el video. Ok, entonces eh, aquí va a estar apareciendo la foto del cachetito de la niña con el raduño recién hecho. Les digo, es por esta razón que la mamá se pone a checar las cámaras y se da cuenta de que, pues sí, la niña se quejaba de algo. Y es que no solamente es que la puerta del closet se abrió, que en otros videos muestra que es imposible que alguien quepa. O sea, no, no tiene puerta, o sea, como aquí, ¿no? De que pues sí hay espacio para una persona. Ah, ya no, es de que nada más pues está cerrado con una puerta para que no se vea el closet abierto, pero no hay espacio para que nadie se esconda porque ya está ahí la ropa y, y todo. Entonces, eh, no solo enseña eso, sino que en la cama se ve como si alguien le estuviera levantando la cobija a la niña en dos ocasiones. Así que, ¡qué terror! Pero bueno, pasemos al siguiente. De este, les voy a preguntar aquí eh, si ustedes quisieran que hiciera un video específico hablando sobre esto. Ya que el video que ustedes van a ver sucede en un, en un lugar específico eh, Donde pasan un montón de cosas Vamos a ver el video primero para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo Adelante Como ustedes vieron? ahí el video decía cuando ves cosas extrañas, pero recuerdas que vives en Appalachia. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero bueno, es una zona de eh, Estados Unidos. Eh, dice aquí que Appalachia es una región cultural, cultural en el este de los Estados Unidos que se extiende desde el nivel, nivel sur del estado de Nueva York hasta el norte de Alabama y Georgia. En este lugar hay un montón de zonas boscosas, pero hay un montón de cosas que pasan ahí. Incluso tienen todos los habitantes de Apalacha eh, como reglas muy estrictas de lo que es ir al bosque o ya de noche. Es decir que no pueden salir al bosque, no pueden... O sea, incluso leí comentarios de gente que decía, yo viví en Apalacha y una de las reglas eran si crees que viste algo, ignóralo. O sea, porque hay un montón de criaturas que viven ahí. Eh, dicen que ya cuando es de noche todo el mundo se encierra con puertas y ventanas, así con candados y todo, por la cantidad de cosas que ocurren ahí. Entonces, bueno, si les gustaría como que hiciera un video en específico sobre ese lugar, díganmelo en los comentarios, pero de verdad me puse a investigar un poquito así como por encimita y fácil, encontré como más de 10 criaturas que se han visto ahí. Así que, bueno, ahí me dicen en los comentarios. Vámonos con el video 4, que tiene mucho que ver con el de arriba, pero eh, adelante, vamos a verlo. Oh, ahí está, ok, vamos... Ahí. Eh, sí, sí, te lo confirmo, acabas de ver un fey, duende, hada, ser del bosque, criatura céltica mitológica, me da igual, ponle el nombre que te dé la gana, has visto un fey. Ok, esta criatura que ustedes vieron, que sí se ve así como que um, rara, ¿no? Como que sí se alcanza a ver que algo se mueve ahí, pero no muy bien... Esta criatura es un fae, así, tal cual. Es un fae que es básicamente un, como un duende. Dice aquí que eh, son seres sobrenaturales con, de, con forma humanoide, eh, no estrictamente así tal cual como un humano, pero bueno, le da la semejanza. Y eh, que son... físicamente tienen unos rasgos muy delicados, sus, su piel es de aspecto arbóreo o musgoso. Es por eso como que entre tanto verde pues es como un poco difícil de verlo. Estas criaturas protegen al bosque, entonces si tú llegaras a tu parte alguna, que últimamente hay muchos videos sobre esto también en esta red social, um, lo primero que tienes que hacer es no lastimar al bosque, porque estas criaturas duendes faes, pues básicamente se dedican a proteger el bosque. Y otra cosa es que nunca les debes de decir su nombre, o sea, no, no te van a atacar. Pero si sí ponen trampas y cosas así. O sea, como este otro video que les voy a estar mostrando. Que dice, oh, es una trampa de FAE. Eh, ¿Cómo voy a caer? O sea, es muy obvia. Entonces, esas dos son como que las, las reglas. Y tienen forma femenina. Generalmente son solitarias y de gran belleza. Así que, bueno, pues ahí se los dejo. Y bueno, este último video, fíjense, se subió a TikTok. Pero a mí me lo habían enviado un amigo mío que es Giovanni. Eh, me lo había enviado y me dijo Oye, ¿qué tal? Fíjate que un amigo le pasó esto Y me mandó justamente este video eh, Como que se me traspapeló Y después vi que lo subieron a TikTok Y es que un amigo de eh, Mi amigo, que es Giovanni eh, Grabó esto, captó esto En su casa y otra persona Él me comentó que otra persona que vive cerca También le dijo, oye mmm, Yo también escuché lo mismo y sabe qué Así que creo yo que es como la llorona O algo así, pero vamos a ver Así que fantasmitas, ustedes qué opinan, eh, no sé, díganmelo en los comentarios cuál de estos cinco videos les dio más terror y les digo, coméntenme si es que quieren que les hable un poquito más sobre ese tema en especial de palacha, es un tema interesante. Y pues bueno, creo que eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente videito. Recuerden que me pueden seguir en mis redes y ahí estoy subiendo más contenido, ¿ok? Les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Bye.